Bueno amigos, estamos retomando estos encuentros semanales, en los cuales ya desde el mes de noviembre venimos teniendo semanalmente. Hemos descansado un poco en enero, pero la idea es que podamos estar durante todo el año teniendo este ida y vuelta. Quiero agradecer todos los correos electrónicos y mensajes recibidos por, por muchos de ustedes que nos comentaron varios de nuestras entregas, varios de nuestros videos. Está bueno que lo sigamos haciendo y que sigamos teniendo este contacto permanente. Está bueno que nos tomemos unos 5 minutos semanales para ir contándoles en qué, en qué estamos. En estos días estamos retomando la actividad, lo estamos haciendo con mucha fuerza. Lamentablemente, con un tema que bueno, eh, ha sido notorio en lo que tiene que ver con gastos muy importantes que viene llevando adelante la Administración Nacional de Telecomunicaciones ante. Él. Lo más reciente ha sido el gasto de más de 200 mil dólares para un único recital, una única noche en el Atlántico, en el departamento de Canelones, del dúo de los olimareños, que entendemos es un gasto sumamente excesivo, muy elevado, que contó con el voto en contra del director de la oposición, del doctor Carlos Bariglia, en el Ente, porque no hay informes técnicos que avalen el gasto, porque no hay informes técnicos que demuestren el retorno que tiene para el ente un gasto de esa magnitud que es muy elevado. De esa manera comenzamos a averiguar de qué se trataba, comenzamos a revisar las diferentes ítems, eh, bueno, detalles que eh, un evento de estas características tiene para eh, llevar adelante y vemos que es una situación que dista mucho de lo que es ante el pago. Tengo aquí delante mío lo que es la resolución 8 de diciembre de 2011 resolución 1885 barra 11 donde por ejemplo el primer artículo señala que Antel le paga a una empresa una sociedad anónima Lidefar Sociedad Anónima 3.416.000 pesos por el evento le paga 900.000 pesos a una agencia de publicidad el Logo y 85.000 pesos a su área de comunicación e imagen para la realización del evento. Eso da aproximadamente unos mil dólares. Luego de nuestra reacción y de nuestro llamado a comisión del Ministro de Industria, que tiene que ver con Antel, Ernesto Kramerman, y de la presidenta de Antel, Carolina Cose, el ente emitió un comunicado de prensa donde detalla eh, rubro por rubro los gastos, diciendo que no se gastaron tanto, sino que se gastó 190.000 y algo de dólares. Como si esa diferencia fuera importante, ¿no? de 220.000 a 190.000 hay una diferencia, pero eh, no es la mayor. Y lo que hizo Antel fue expresar el detalle de los gastos de la Sociedad Anónima, de Lidefar Sociedad Anónima, que es Belgrano Producciones, de los gastos que el grano tuvo para la recepción del evento, pero en realidad Antel gastó lo que gastó y lo que la resolución señala. Así lo que tenemos es que eh, hay una diferencia muy importante sobre lo que tiene que ver con lo que son los gastos en sí, lo que cuesta un escenario, lo que cuesta luces, lo que cuesta el audio, lo que cuesta generadores, lo que cuesta el personal, todo eso... Hay una diferencia muy importante en lo que cuesta realmente en lo que dice el comunicado de Antel. Así que, por lo tanto, lo que le vamos a pedir a las autoridades cuando vengan a la Comisión de Industria a presentarse el llamado que le hicimos ya la semana pasada, es que vengan con las facturas, con todas las facturas que demuestren que ese comunicado que está emitiendo Antel nos, eh, está respaldado en facturas, ¿verdad? Está eh, respaldado en documentos públicos que ante el apagado, el documentos que tiene que haber volcado a la DGI y además nos va a tener que demostrar la señora Presidente Cose que ese retorno que dice que tiene para Antel que dice que hay un eh, gran retorno a la imagen de Antel por haber realizado ese evento, ese show lo va a tener que demostrar en documentos va a tener que demostrar un informe y va a tener que presentar los argumentos que digan que eso tiene realmente un eh, retorno para la empresa y que se haga objetivo, ¿no? que se diga, ah no, esto tiene un gran retorno para la empresa y no se muestre cómo. Así que en la próxima semana seguramente se va a estar sustanciando este llamado y vamos a estar eh, nuevamente contándoles cuáles son los avances que hemos tenido en la materia. Muchas gracias y hasta la próxima.